Python también es capaz de trabajar con números reales. Vamos a trabajar, como en estos últimos vídeos, en la consola. Debemos tener en cuenta que el separador de decimales, como en todos los países anglosajones, es el punto y no la coma, que es la que se usa habitualmente en España. Bueno, pues podemos hacer una multiplicación como esta, una multiplicación aparentemente sencilla. Y vemos aquí ya algo raro. Hemos multiplicado un número de tres cifras decimales por otro de una cifra decimal y como mucho el resultado debería tener cuatro cifras decimales y aquí tiene muchas más. Vamos a ver después más cosas sobre esto. Ahora vamos a hacer otra operación, en este caso 56.7 y lo vamos a multiplicar por 5.8 elevado a 3. Primero calcula la potencia y luego hace la multiplicación. Bueno, pues ya hemos visto antes que Python se equivoca al trabajar con números eh, reales y a veces las equivocaciones son bastante asombrosas. Por ejemplo, esta operación que tenemos aquí es muy sencilla y todo el mundo sabe que eso tiene que dar 5,97. Pues si le preguntamos a Python, vemos que no nos da el resultado exacto. Ello es debido a la forma en que se guardan en memoria los números flotantes y es algo inherente a prácticamente todos los programas de ordenador que no trabajan con cálculo simbólico. Borramos y ahora vamos a hacer una potencia con un resultado bastante grande. 3,7 lo elevamos a 23. Y como vemos, Python nos está dando el resultado en notación científica. Este número es 2,67 por 10 elevado a 35. En total este número tiene 36 cifras y Python solo nos da correctas las primeras. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede trabajar en notación científica en Python. Si queremos calcular 1,45 por 10 elevado a 5, escribimos una e y después podemos escribir o bien más 5 o directamente el 5. Esto significa 1,45 por 10 elevado a 5. A esto le restamos 8.900 y aquí tenemos el resultado. Si queremos trabajar con potencias de 10 que sean negativas, en este caso no nos queda más remedio que escribir el menos. Ese número es 3,47 por 10 elevado a menos 7. Si eso lo dividimos entre 345,89 obtenemos este número que como vemos también nos lo da en notación científica.